Creo que de mejor de mañana y como hemos estado contando, llega a Mendoza por primera vez la comedia más exitosa de la avenida Corrientes, Me Duele Una Mujer Nicolás Cabré, Mercedes Fones y Pepe Monge presentan esta obra donde siempre hay algo de locura en el amor, eso ya lo sabemos, tienen gira provincial durante todo el mes de mayo, van a estar viernes 19 y sábado 20 y además domingo 21 en el Teatro Mendoza, luego se van para el Valle de Uco viernes 26 en el Auditorio Municipal de Tunuyán, sábado 27 se presentan en el Teatro Roma de San Rafael y domingo 28 en el Teatro Antonio La Falla de General Alvear, podés Seguir tus entradas en Entrada Web y quién es mejor que ellos por para contarnos favor. sobre esta obra de teatro. mira los vamos a dar la bienvenida a mostrándote este clip. Mirá. Llega Mendoza por primera vez la comedia más exitosa de la Avenida Corrientes. Me duele una mujer. Nicolás Cabré, Mercedes Funes, Pepe Monge. Siempre hay algo de locura en el amor. Mayo, gira provincial. Viernes 19, sábado 20 y domingo 21, Teatro Mendoza. Viernes 26, Auditorio Municipal Tunuyán. Sábado 27, Teatro Roma, San Rafael. Domingo 28, Teatro Antonio La Falla, General Alvear. Entradas por Entrada Web. Ahora sí, bienvenidos al sí. elenco de Pedro Bueno, un gusto tenerlos acá, igualmente, igualmente. muy nos contentos levantar temprano, pero bueno, sí. te dejaron hermosa y maquillaje, yo entré, ah, todavía no me reconozco, soy yo chicos, y se va a quedar así compañera. lista ya para las funciones, sí, sí, no me muevo, no me de acá me, directamente me ponen en el escenario, <risa> la, no, sí. <risa> bueno, <risa> chicos, <risa> qué gusto recibirlos, llegaron de la tarde, nos comentaban en el corte, que qué tal los recibe Mendoza, cómo los ha tratado hasta el momento. Mira, yo hablo por mí, yo no conocía Ajá. No conocía esta ciudad, no conocía la provincia Así que ya voy a empezar como a De a poquito a ir conociendo los distintos lugares Y yo estoy feliz, estoy feliz, fui a pasear por la peatonal uh -huh. eh, Fui a recorrer un poco La zona de, del Parque Independencia por, por, por, lo, por lo pronto por acá uh -huh. este, Pero bueno, sé que hoy nos van a mostrar más lugares Los chicos conocen mucho más Así que yo estoy feliz de estar acá Alguna bodega tienen que ir claro, por, bueno, supuesto, bien, que probar, claro, no por supuesto por el vino. El, Que vino a Mendoza y no toma vino ¿pa Para que vino, vino? Dicen. Sí. ¿Al cual? <risa> Bueno bueno, chicos, presentando esta obra que ya ha sido un éxito, bueno, sobre todo en Buenos Aires, en Avenida Corrientes como lo decíamos eh, Y ahora gira por el interior, ¿cómo es estar de gira con el teatro? Debe ser como intenso, ¿no? Hacer tantas funciones, visitar tantas ciudades eh, eh, eh, Es duro, uno, uno, eh, es duro y, y está buenísimo, la, la verdad es que cuando vos salís, estás, estás recorriendo, conoces gente, conoces lugares te tratan bien te, te, te, te hacen comidas ricas te muestran te muestran todo te invitan a... la la verdad que es, es, es una fiesta la gente cuando, cuando vos salís te, te recibe te recibe muy bien después sí es duro cuando, más más ahora que este, antes las giras eran como, como este fin de semana estabas Ajá. tres días en un lugar después otros claro. tres días en un lugar tenías más tiempo ahora se, se, se hace una, una fecha en cada lugar y eso a veces es, es duro subir la, la valija, el coso no, no terminas de, de conocer pero yo lo disfruto eh, eh, eh, es, es lindo la gente la gente te recibe se recibe sí, ya con sí. muchas ganas de, de, de, de pasarla bien y de hacer que la pasar bien. Obvio, eso. Obvio que la pasan bien. Mirá parte, lo que son esas imágenes. Me imagino que cada zona, cada provincia, cada público tiene también su característica, su calidez. Y van conociendo y también diferenciando, ¿no? Conociendo el resto del país en este caso. Sí. Y sí, vienen ah, bueno. predispuestos de otra manera. Uh -huh. eh, a lo <coughs> mejor, este, no, no hablo ni, ni mejor ni peor, pero, pero en, cuando estás en, en, en Buenos Aires, eh, eh, la gente se... Están más acostumbradas Claro, ¿no? claro. Esto, te tienen ahí entonces, entonces vos venís de vez en cuando y, y, y, y te hacen notar este, que, que están contentos. ¿Qué eh. puedes conocer un poquito más sobre la obra? ¿De qué trata Me duele una mujer? La obra, la obra habla de una ruptura de una persona que, que ve su amor eh, en el derrotero y en, mm. esa, y en ese decantar que tiene para que desaparezca eso que le está sucediendo... La ve por todos, eh, por todos lados. Es una uh -huh. comedia que, que trata sobre una ruptura del amor y sobre un alter ego que también le va diciendo cómo, cómo poder superar la, la situación. Pero lo interesante de la gira es que yo creo que la obra se va construyendo en la medida que nosotros vamos avanzando de escenario en escenario. Uh -huh. Porque la gente no reacciona en los mismos lugares y de uh -huh. la misma forma... Eh, en un mismo país con una misma obra. Claro. Y tampoco son los mismos escenarios, por lo tanto nosotros nos desplazamos y nos movemos con una misma obra de una forma completamente diferente y eso hace a una construcción uh -huh. muy federal y es muy interesante buenísimo. lo que está sucediendo. O sea, Adri obra. que ya la fue a ver en Buenos Aires, Acá ahora cuando la vas a ver en Mendoza se va a encontrar quizá con algo diferente. Siempre sí, es tanto. otra cosa porque sí, además buenísimo. no nos olvidemos que el espectáculo de teatro tiene una intervención inmediata uh -huh. con el, el espectador. El espectador uh -huh. es parte de la ceremonia. Así que es muy bello lo que está sucediendo. Y respecto a sus personajes, digo la composición, a veces me imagino los actores se enamoran del personaje, se compenetran. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo transitan estos tres roles en este caso? ¿Y quién es quién, es quién en esta historia? Claro. ¿Quién es la pareja que se está separando? Eh, eh, en realidad, eh, bueno, Miguel, que es el personaje de Nico, uh -huh. eh, Miguel es este hombre a quien su, su novia Paula lo acaba de dejar. Eh, acabas de concluir la relación. Yo soy Paula. Y a su vez, soy todas las otras mujeres porque el problemita que está teniendo él es que la ve a ella en todas las otras mujeres. Ah, es como Todo el... lo que ve es, es, es Paula. Todo Paola. es Paula. Sí, sí, sí, sí. Va al cine y la que le vende el boleto es, Paola, de Paula, de, la, es la que Paula. Se sienta al lado en el cine, es Paula. Él ve a la psicóloga y es Paula. No se puede este, olvidar. No, no, no puede, no puede. Está, está y como... Ellas todas. Y yo soy todas. Con el <risa> personaje hay, Sí, sí buena yo onda. me divierto muchísimo, particularmente con esto de ser todas, de entrar y salir con distintos personajes. Yo juego mucho. Mucho. bueno esto es una comedia entonces nosotros eh, nosotros nos divertimos Ay, perdón. No, nosotros no, no, no. nos divertimos primero y bueno y, y, y por suerte en consecuencia el público porque bueno ya lo que plantea nuestro director Manuel González Gil que además es el autor de la obra es eh, bueno llevar como al absurdo esta situación uh -huh. no digo que, es, que es, es es una situación que todos en alguna manera lo hemos vivido alguna vez, esta cosa de, bueno, uh -huh. tener alguna ruptura amorosa y este, andar como con el corazón por el suelo y todo así como muy exagerado. Y después con el tiempo lo ves y decís, no, era para tanto, claro. ya está. Nadie superé. murió de amor, Nadie murió de amor. Pero bueno, <risa> él está en este momento en carne viva y el personaje de Pepe es, bueno, él bien lo dijo, es su alter ego, es, es él, pero digamos en una versión donde está todo bien, ¿entendés? Está tratando de ayudarlo a salir de esto y este pobre hombre está completamente eh, atosigado, por un lado, por, por, por él que lo trata... La voz de su de... conciencia. Claro. Y por otro lado, por mí, que, bueno. que estoy todo el tiempo acosándolo de distintas mujeres. Así que, bueno, Nico la pasa genial en esta obra, porque le estamos encima todo el tiempo. Es muy divertido, la bueno, verdad. Que, es que qué divertido, es divertido se veía la reacción ahí del público en las diferentes salas donde, donde se han estado presentando. Eh, bueno, preguntarles a, a lo largo de, de todo este tiempo que llevan haciendo la obra, ¿Cuál ha sido el balance? Este, han dicho, bueno, esto que es interesante, que se va federalizando de alguna manera, que más provincias tienen la posibilidad de verla, pero mirando a, a hacia atrás, ¿qué balance hacen? ¿Cómo la han pasado? ¿Se han divertido? ¿Les gusta más quizás el teatro que tiene esa reacción inmediata del público? ¿O la televisión? ¿En qué ámbito se desenvuelven de manera más cómoda? Eh, con balance. respecto, con re, eh, no, hay, hay como una gran falencia ahora en estos tiempos eh, con la ficción, mm. por lo tanto el, eh, el espectador y, el, y los actores eh, no tienen ese encuentro que tenían tal vez diario. Entonces se, okay. vuelve, se vuelve otra vez a la primera, al primer amor mm -hmm. que, es, eh, que, es el, que es el teatro. Y esta posibilidad que uno tiene de ir conociendo... El país, eh, gracias al trabajo de uno uh -huh. y con esta recepción, la verdad que oh, eso buenísimo. nos da una, una gran energía y una gran responsabilidad como para poder tener esta devolución con, con, con el espectador que tan, esta recepción oh, estamos buenísimo. teniendo. Entonces, es una muy buena experiencia. En sí ya la gira, ¿no? Uh -huh. Y agradecidos por el resultado que tiene. Obvio. Oh, yeah. Sí. Eh, los tres tienen una carrera Bueno, una trayectoria Enorme. inmensa Los hemos visto en, en muchísimas Producciones y queremos ver Cómo están con el tema de la memoria Con sus personajes Porque Ajá. cada uno de sus un personajes que han interpretado eh, oh my God. Tiene el nombre y apellido De, de sus personajes, obviamente sí. este, este es No sé él. por quién les gustaría que arranquemos Tengo Mercedes, acá eso. ¿Te, ¿Te, te consideras a la... la más memoriosa de los tres? No, sabe sí. todo de todos Entonces ah, seguramente si sí. le va a ir bien con este pe pequeño quiz, examen que le hemos preparado a Mercedes a ver, y sus personajes. Vamos, vamos a hacer como un ping-pong de año a año, esto, esto, de los 2000 <tose tose> sí. a. Por, por ejemplo, Mercedes, yo, yo, yo quiero que sepas que todo esto que va a suceder es material de bullying. <risa> <risa> La parte de ellos se hacía <risa> sí, sí, me no, meses Nos ponemos cómodos. Nos sí, podemos no, no. parar de decir nada, esto es mucho. No, yo no. no, no. después voy a quedarme sentada esperando. esperando No sé, no sé. Después de poseer ahí viene un listadito así? Un Ping-pong de personajes y después nos vamos a quedar a ver, con uno sí, en particular. Por ejemplo, ¿dónde eras Leticia Sosa? Ni idea. No, pará, pará. pará y pará, esa no es tan vieja. No, ya, ya está. Esperanza mía. Muy bien. bien. Punto para Merce. ¿Dónde eras Nora Ponce? Padre Coraje. Vamos. Raquel de la Torre y Quirós. Eh, ilusiones. Sí. sí, perfecto, va a yo ¿Dónde eras Soledad González? El primero de nosotros. Bueno. Bien. María Victoria Hardy. Ay, ¿cómo era? Eh, Cuando me sonreí. Sí, bueno. Vamos con otro más. No, María Paz Canelo. No sé. este, este es de los viejitos. De los comienzos. Nano. Sí. ¿Dónde eras, Alicia Ferreira. Eh, atab. Sí. Claudia e Ferreira. Mismo apellido el cubo. Yo nunca fui Claudia Ferreira. Fuiste, te juro oh, sí. que fuiste. Sí, <risa> sí. Te lo digo okay. hombre. ¿Eh? Sí, molé. ¿dónde ¿y? era Casoleros? Okay. No sé yo. <risa> <risa> Tenía, nos apellido, queda apellidos. <risa> tenía apellidos Tenía pero apellidos Pero yo creo que travesía Hola, buen día Chao, hasta luego Listo, <risa> no, que Tenía identidad no, no, eh, Lucy Chausty eh, eh, Casi Ángeles Muy bien Lady Silveira eh, Baby Bien Y nos queda uno Matilda Sánchez mm -hmm. eh, no, eh, no tan eh, vieja te diría Sí eh, mmm, Aliados Bien Muy bien Prueba superada Sí, eh, Vamos con Bónico, por tenemos mi memoria, Conmigo, no. para que prepare eh, el cuchillo y el sí, tenedor Está ah, sí, preparando que que sí, que sí. Nico, ¿dónde eras? León Carloni? <risa> <risa> Nico, eras? Carloni. <risa> <risa> no les acuerdo. Uy, ya empezamos <risa> ah, por no, empezamos no, no, no, no, no, Ese no, no, no, no, Supernito, Uy, Javier Ruiz <ríe> este Javier Ruiz, te lo juro Javier Ruiz <risa> En Poliladron ah, bueno, bueno, Ay, pues Muchos años, ¿no? Rafael Puntín ah, pero, pero, pero, Yo sé Dale, porque, ¿Por qué yo sé? Yo sé con chico, Ilusiones Ilusiones, tal cual ahí, ahí, ahí, ahí. ¿Dónde Ilusiones? eras? Antonio Martínez El no, Antonit. Sí. Claro. El Antonio. Antonio Martín. Dale, Pepe, tiene un centro. <risa> si yo tengo una remera que dice Antonio Martín. <risa> <risa> <risa> Antonio Martín, no me acuerdo. Cuéntame qué pasó. Mirá vos. Mirá vos. Cosa, ¿Fue no hace, no hace. Ayer, fue, fue. fue hace. Vamos no, a el currículum. Pues. Personaje memorable. Axel Echeverry Axel eh, Bueno, ahí estuve en, en, sin código. Sí. <risa> arranca, no el sabe no, termina en Los Únicos, pero arranca bueno, sin los, código Bueno, está bien, bien. Claro, en claro, es el mismo personaje bueno, Fue fe, claro. Muy bien Bueno, medio punto <risa> <Sí>. 0,5 <risa> <risa> Carlos Llanola Llanola oh, Carlos Llanola sí. yeah. No no, no, no es Fabián Llanola. No hizo de Fabián Llanola. No. Mira vos, yo pensaba que tenía buena memoria. Este, ¿Carlo Llanola? No, no tenés buena memoria. ¿Te lo digo? No, tenés buena memoria. ¿no? parte sí. del trato. ¿Parte? Ah, ¿Qué, ¿Qué era? Eso? era, ¿no? ¿Qué ¿Qué era eso? Es lo último que aquel, creo. Eso fue lo último que hice. Lo borra, se terminó. Se van así Lo formateando. Vamos que nos quedan algunos. Alejo. Y la mano. Eh, eh, bien, perfecto. Simona Larcón. Wow. Simona Alarcón. No sé si no tengo idea. ¿Te Mis amigos de siempre. Bueno, sí. Si <risa> <risa> bueno, ¿Sí vos, ¿Sí vos? ¿Sí vos lo decís. Si sí, Wikipedia lo dice. Y por último, Martín Albarracín Larguía. Parece que estoy tomando es lista ¿viste? Lista de, de, de Alberto. Han sido todos claro. esos personajes? Vale. más, sí, No, no sé. Vulnerables. Ya, mirá. Muchos, muchos años. Mucho gusto. Sí, tengo muchos años en bueno, ahora le tenéis para hacer bullying vos. Con Olvidé lo sí, que sí, acaba de sí. suceder, Mercedes. ¿Cuánto, ¿Cuánto fue la apuesta? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, ¿Cuánto pusimos sobre la, la mesa? ¿Cuánto pusimos uh, sobre la no, mesa? Sí, sí, no, no, no, no, el no, no, sí, sí. oh, el nombre y el programa es en, es en vano. No, dale, estamos en un rato. Jugatela, dale, dale, dale. Señora, ponemos ficha. Pasa, te que pasa que vamos, a dar vuelta alejemos? a la milanesa. ¿Dónde eras. Digo, ¿eh? Pepe, ¿estás sí. listo? Sí, el negro. No, dice. Hugo Albarracín. Los sí, únicos. Sí, sí. eh, ¿viste? Albarracín, sí. Ernesto Tango Salinas. Eh, en Amor en Custodio. ¿Eh? ¡Ah! ¿Viste? ¿Viste ah, ¿eh? que vamos bien? Para que. Y recién. ahora capaz que empezó? No, en... ahí, te, te. ¿Dónde eras Andy Vieri? Eh... Collar de melones. ¿Collar eh, de melones? De... ¿Por qué se llamaba Collar de Esperanza? Sí, sí, Collar de Esperanza. Ese. ¿Y los actores de Collar de Esperanza? Sí, son pe, pe, internos. Había un trefondo ahí. Era eso. ¿Los melones se por alguna interna que había por ahí? No, sí. Pues, no, por el dicho, empezado como Collar de Melones. Melones, cascabel, ese mismo. Ah, ese. No, Pero no, no, no era entiende. esa. ¿Cuál era? Chicos ricos. <risa> Dale, Seguimos con el próximo ¿Dónde irás Pedro Cuervo Barrios? No, ni idea Coma Y la muerte despierta <risa> Ah, bueno la <Mucha risa> novela bueno, lo viste <risa> <¿Sale telenovela>. <risa> <¿Sale? risa> Hacemos Papá, algunos ¿sí? más ¿Qué? Hacemos algunos más Dale sí, Federico favor. Paez Mucho gusto ah, no, Dale saludo. que lo sabes. Búscalo en tu interior Está ahí en tu interior el hombre que volvió de la muerte. ¡Pero ¿Cuál es nombre? ¡Este! Y bueno, pusimos ahí en todas las Dale. épocas. Otro. Ernesto Bedoya. ¿Sí? Es? <risa> ¿Ernesto? Ernesto. Bedoya. No era, eh, ¡Es el Ernesto! ¡Bedoya! Gozo. ¿No era. se fue. ¿No era el programa? Eh, ¡Uy! Lo dijimos recién por amor a vos, ¿no era? No. ¿Cómo <risa> era? Eso <No sopló> mal. <risa> la verdad. Me estás hablando de capítulos, me estás hablando de cosas, no va. Igual para la defensa nuestra, a nosotros cuando nos dan los libros, no pasa ni el apellido. No tiene apellido. Pero los que vienen la novela se lo saben. Uno se vive a su público. Uno más Uno más metemos. Nito Gil. Enito. No, bueno, bueno, por amor a vos pero no, no sabía. No. no, no, no. No era no. supernito. <risa> <Yo la seguridad. risa> sí, no, no era supernito. No, no era supernito. Alguien que me quiera. No, no, no es para mí. No, esa, fue, esa fue. Bueno, me we, volvieron chico, a llamar. Eh, no, me volvieron entre. a llamar para ese hacer el ah. mismo personaje. Ah, ¿te pasó como a Nico. Ah, como a él? Ya, ah, no, es un personaje que. Es, que, externo, es un que externo, externo. personaje que se excedió de la producción. Bien, que partió de una producción y se. Es que sí, está porque. Bien, espera. Es era supernito. Bueno, este, Mercedes. Gracias. Gracias. Eso oh, es, que, que, que, que, es un bueno. vino de parte de cada uno Un Malbec y un espumante Así Listo, variamos un poco perfecto. La ganadora elige el premio Me Genial. encantó. Ahora yo también les tengo un desafío Pero esto es mucho más fácil Porque no vamos a evocar a la memoria De recordar el nombre y demás sino que vamos a compartir <risa> Una escena ¿Saben que yo tengo 56 ¿No? ¿Te vamos a, ah, a compartir una escena Vamos a compartir no? una escena Y simplemente que nos cuenten Qué les generó Cómo fue transitar Lo que recuerdo les Dale. dejó Oh, que empezamos con Nico vamos a hablar de, sí, de, de empezar a decir así del personaje eh, Mateo mi hermano es un clon una escena donde se produce una suerte de robo de un reloj y Nico interviene en defensa de esta mujer mira la compartimos a ver. Nada, si yo hubiera robado voy a ser tan estúpida de venir a buscar la masa a ver decime mira toma acá Es oh. una buena coartada cortada ¿Cómo vas a acusar a la señora? ¿Por qué la estás acusando? Señora, su cosa. ¿Por qué está mal vestida? Por ese chino horrible que te... tiene los zapatos, pobre señora. Los zapatos que tiene y esa poner a gastar, porque no, no, no es moda. ese, ese. Eso está tirado. Bueno estás, que has acusado. Vino a buscar cuatro masas, la miserable, mira, mira. cuatro masas, tiene hambre esta señora, le vamos a dar, le, le vamos a dar sus, sus cuatro masas y le vamos a dar un voucher para sí. que coma a la pobre, miserable, muerta mira, queda, bueno, de hambre. Muy bueno, sí, bien, qué bueno, y con mi reloj qué hacemos, me das hace un voucher también? ¿Cuánto sale tu reloj, señora, su papel higiénico? <risa> ¿Cuánto sale? Más que la vida de esta pobre señora, mirá, va con el papel higiénico, va buscando baños por la vida, esta sin se caca de tristeza <risa> ella, ella, ella está mal, está golpeada por la vida, sentir golpeada. el olor que tiene pobre gente sentir el olor gracias querido, gracias. Gracias, querido. No, no, no me defienda más yo no me nada muy bueno, sí, muy bien es una muy graciosa, bien. graciosa. ¿Qué, personaje esa, personaje? qué te recuerda eh, hermosa esa, esa escena la, la armamos tú ahí este, claro, el papel higiénico surgió en, sí, en el momento es que tal, tal <risa> Las abuelas antes venían con el papel higiénico Por todo, Claro. Y, y, y pobre, la actriz no, no, no me acuerdo cómo, cómo, cómo, cómo se llama este, Pero es difícil porque a veces uno va a hacer un, un papel y viene un Gil como yo y te hace todas esas cosas Y, y ella le, tiene que poner, le, le puso onda, Obvio, pero tiene que remar. Es, es, un, es un poco decir, che, estamos jodiendo Claro. Este, pero, pero, pero le, eran esas cosas que salen divertidas, la verdad muy que muy Divertido. Reí. Aparte, bueno. había a Jimena Carri tentada, viste, que se giraba. Jimena, Jimena estaba muerta, Jimena estaba muerta ahí atrás. Este, pero era eso, ¿lo hacemos de una o no lo hacemos? Claro, es como, este. Sale así, <risa> sale, sale. no requiere mucho el saludo claro. Son esos momentos, son divertidos, la verdad que nos, nos reíamos mucho. Bien, eh, hemos hecho muchas de esas. Locuras. Me encantó, me encantó. Pasamos con vos, Pepe. Vamos a ver, recién hablábamos de Nito, de este personaje. En Por amor a vos, mira, compartimos esta escena. A ver. ¿Para mí? Sí, elegí Ay, lo no. que quieras. Ay, qué amor, ¿sabes qué? Primero como que yo a los 15 los pasé un montón y después la fiesta me parecía media grasa y elegí el viaje a Disney. Por eso no. A, si a Disney? Si... Sí. ¿Mickey es Mickey? <risa> o sea, el Disney está helado. Decía, no sé, ni idea, bonito. Bueno, lo que yo digo es, te vas a casar con... Eh... Inocencio Perez, ¿cómo se llama? ¿Hipolito? ¿Hipolito? No, ah, no me propuso casamiento Hipolito. Te lo propongo yo. Está bien, no, no igual como que si no te propone Cásate una conmigo. persona, eh, te casas con <ríe> otra persona y que no. Salemos al mundo, casate bien, conmigo. Antes. Ahí mí? está, le proponía Ay, casarte sí, conmigo. Sí. ¿Qué recuerdo te deja, Ay, Pepe no, no, no, Nito, este personaje? ¿Cómo recordás esta escena? ¿Tan característico? Eh, es comedia. Sí. Comedia. Por lo general siempre me gustaba hacer el personaje conflictivo y esas cosas. Pero en Polta eh, comencé a tener la, la posibilidad de hacer comedia y funcionaba. Y uno de los objetivos y que me había impuesto era hacer reír a mis, a mis hijos. Entonces todo el tiempo estaba como. como Pensando todo el tiempo en el humor de ellos y en lo que jugábamos nosotros. sí se enganchaban. Siempre tenés que, estás, estás pensando en un, en un espectador como cómplice. ¿no? Siempre el espectador como cómplice. Y era un personaje que rompía la, la, la cuarta pared y hablaba frontalmente a cámara. Y creo que con las antiparras él... Se se permitía mirar a cámara, pero era eso, eh, el espectador y la locura que él, él, él la padeció también, no, porque relojoso. trabajamos claro. juntos por primera vez ahí, sí, y exactamente. nos veíamos mucho. Qué lindo. Me encanta. Y nos queda Mercedes, que elegí un personaje que me encanta, tenés muchos Mercedes, que es Alicia, de Argentina, vale. Tierra de Amor y Venganza, hicimos ahí un breve popurrí de momentos graciosos y otros más dramáticos, compartimos este personaje. Soy Alicia, Fede, la hermana de todo El cuatro. el gus, más acá. abre, eh, abre, abre, abre la puerta. No, para, para, para un minuto. Espera. Eh, eh, el lado bien. ¿Sí? ¿Está derecho? ¿Qué? Nunca me sentí tan desagradada en una casa. Permiso. Alicia. ¡Ah, pero no! Él se deslizó de la cama y ella se erizó. ¿Qué? Se erizó. Se erizó. Al ver su espalda. Yo te cuidé Yo te cuidé cuando papá nos dejó Y nos quedamos solos Y te protegí Te protegí de todo el mundo Te protegí Te surcí medias Te hice comidas De agua y aire Para llenarte la panza Para que nunca te pase nada malo Porque yo nunca hice Que te pase nada malo soy Alicia. Bien, compartíamos estos bueno, fragmentos, hermoso. ¿Qué recordás de Alicia? ¿Qué te dejó? Ah, me divertí mucho, mucho. Bueno, un poco lo que decíamos acá, ¿no? Eh, hay algo de primero divertirse, pasarla bien, ¿no? Y desde ahí poder fluir y poder trabajar. La verdad es que a mí me encantó ese personaje, la pasé muy bien. Fue muy generoso desde los libros, me escribían cosas... Que eran divinas de hacer, cuando tenés esa suerte lo, lo disfrutás, yo lo disfruté mucho. Obvio, de se decir. nota la composición en cada uno de sus personajes, sí. este, la forma de hablar, las antiparras, la locura. Creo que cada uno <ríe> tiene su, su característica y bueno, y eso los distingue a los tres, ¿no? Como actores. Así que bueno, felicitaciones bueno, por aplausos, todos el trabajo. La invitación a ver esta comedia me duele una mujer que llega a la provincia de Mendoza con tres fechas este fin de semana en el Gran Mendoza, también atenta a la gente del Valle de Uco porque hay función en el Auditorio Municipal de Tunuyán, hay función también en el Teatro Roma de San Rafael, se van después para General Alvear, así que en todos los sectores de la provincia de Mendoza van a tener la chance de poder verlos a los chicos. En esta obra súper, súper divertida eh, De pronto tengo tres vinos Acá en la espalda, no sé Empataron, cómo llegaron acá somos oh, pero Ganaron <risa> los tres bien, muchas, gracias. Un regalito gracias. para que se lleven gracias. De parte del equipo de Mejor de Mañana Muchas gracias Para brindar con un rico bueno, vinito claro. mendocino uh, Felicidades gracias. Chicos, un placer, un gusto tenerlos por acá Gracias, gracias, a esta obra. gracias. Nos esperamos a todos. Gracias. Perdón. Y la invitación a, a todo nuestro público a disfrutar de esta obra Me duele una mujer